todo puedes verlo en un celular, en una tablet o en tu computadora. ¿Qué opinas? Hay un demo, tres meses, tres licencias gratuitas, sin entregar tarjeta de crédito y sin firmar absolutamente nada. Es para que conozcas y evalúes en profundidad a este software. Para solicitar un demo gratis, tienes que copiar y pegar esta URL que te presento bit.ly, l y barra demo tres meses. Si eres un CEO, un dueño, rector, un decano, un director o un gerente, recibes tres licencias por tres meses. Si eres un profesional independiente, un consultor, un contador, un coach, recibes una licencia por tres meses y un acuerdo win-win. De esta forma, puedes hacer una evaluación seria y profunda de este software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 o sea, el sistema de indicadores de gestión que permite gerenciar cuadro de mando integral o balance core card. Pero esto, lo mejor es que lo veas en el demo que puedes acceder. bit.ly barra demo tres meses. Nos vemos adentro del demo. Hasta luego.